Tengo mucho rato descendo de tu cuerpo Lo que no quisiera es que durara más tiempo Yo me duermo solo y solito me despierto Quédate un rato más, un ratico más Baby al lado de tu parte más pura yo necesito ayuda quítame esta locura so baby don't, don't sé un ratico al lado de tu parte más pura yo necesito ayuda quítame esta locura se me contradigo va decir que no podemos porque temo y te busco al saber que no nos veremos Trato de ser maduro y que no nos dañemos Pero me he vuelto un condito mi noche si te vas me quemo Me quedo sin opciones al verte desnuda Y soy quien te quita la ropa en mi lujuria de esta duda La conciencia me falta, la locura me escuda Y aunque soy mi propio Dios, también soy mi propio juda Quiero que te vayas y te alejes, Pero no quiero que esto acabe y que me dejes Es como querer el cielo admirando el fuego es irónico, nadie pierde ni gana en este juego Me hago de la pista gorda cuando vuelve Aunque sé que así nada se resuelve Quiero creer que el amor vive aunque sea un minuto Quiero conservar mi fe aunque ya estés de luto. Estoy que salgo corriendo a buscarte, pero tengo miedo que al final del camino llegue a encontrarte. Sé que estás allí para esperarme, perdón por apartarte, pero si te quedas más puedo dañarte. Y no quiero jugar con mi tranquilidad. Quiero seguir tranquilo lejos de tu rumbo, viéndote de lejos disfrutando de estas melodías mías. So, baby, don't go. tu parte más pura, yo necesito ayuda, quítame esta locura. So baby don't, don't, go, don't see. Un ratico al lado de tu parte más pura, yo necesito ayuda, quítame esta locura. Ojalá pudiera te sin que opine, dejarte que decida y que por suerte atine, que antes de un final tengas claro los fines. Que las peli de terror sean solo en el cine. Estoy envuelto en un vicio y no quiero rejarme. Voy de frente al precipicio, solo un paso más. Y saber si es que el vacío es el que me entregará la paz. O simplemente ya no hay vuelta atrás. No quiero buscar otra, no me acostumbro a la soledad. Quiero tus piernas como un cinturón de seguridad. En cada noche, en cada sueño, en cada oscuridad. Solo que no sé hacerlo sin perder la estabilidad de tantas pesadillas. Ahora mi sueño es ligero. Siento que ni yo.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 Yeah. Un ratico al lado de tu parte más pura, yo necesito ayuda. Quítame esta locura, sobre Bitongo, don't don't un ratico al lado de tu parte más pura, yo necesito ayuda.